Hola. ¿Te gustaría tener más presets para el Fruity Reverb 2? Bien, te voy a decir dónde descargar bastantes. Entra a esta página. Enlace en descripción del video.